eso para las elecciones el PRM consiguió una gran ventaja en no solo el porcentaje está cerca entre ellos en sentido de, de votaciones pero qué pasa el PLD el PRM tuvo, tuvo las principales alcaldías de, del país tuvo de la capital del Distrito Nacional tuvo tres, el este, el San, eh, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, y, el, el, el, y tuvo, perdón, el, el Distrito Nacional. O sea, eh, os lo dije lo, lo, lo dije mal, fue, creo que lo dije mal. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, y Carolina ganó eh, el Distrito Nacional, creo que lo tengo entendido, no sé si lo, creo que lo corríjame por favor, Corríame, por favor. Entonces, eh, pasa que las elecciones, eh, eh, el PRM fue que tuvo la ventaja. ¿Qué yo quiero hablar en mi tema sobre esto? Es que hay que darle una valoración que no se la han dado, no han dado la valoración a los jóvenes que protestaron en la Plaza de la Bandera. Esos muchachos que protestaron, que lucharon para que las elecciones fueran transparentes, muchas personas dijo, mira, no valió de nada eso. Yo en, mi, yo en mi lectura que le doy a esto, es que sí, valió la pena, valió la pena protestar, valió la pena exigir transparencia, valió la pena que se grabaran eh, eh, los comi eh, la manera que se contara, valió la pena que vinieran muchos, muchas cosas, muchos, perdón, muchos instituciones internacionales que estuvieran supervisando, o sea, valió la pena que la gente saliera a la calle a protestar para que las, las elecciones fueran transparentes, independientemente de quién ganara, yo lo veo muy bien. Sobre el PLD, le voy a dar un consejo a algunos amigos del PLD. Eh, muchos son mis amigos, otros, o sea, no tengo una cercanía, pero voy a dar algo, hay algunos que les voy a decir algo. Tienen que bajarle a la prepotencia un poquito específicamente a, a personas que entienden que tienen el, que, que están por encima del bien y el mal, y usted no puede entender eso. El poder es bueno, y eso a todo el mundo lo, te puede abrumar, te puede enamorar, pero a veces que es, esa forma de usted entender que usted se las todas de que usted tiene todo controlado, de que usted entiende que usted no cometen errores. El profesor Juan Bosch en su libro, y el que ha leído Juan Bosch, y yo, soy como estudio de ciencias sociales, sé. Juan Bosch decía que el político tiene que autoevaluarse. Y el PLD no ha hecho eso. El PLD nunca se ha autoevaluado. Personas que tienen que mirarse ellos mismos y decirse, mira, yo no lo estoy haciendo bien. Yo estoy desconectado de la realidad de la gente. Y tiene el PLD que hacer eso. Hubo una candidata aquí que nosotros lo, que la teníamos hasta como invitado. ¿Tú ¿Te acuerdas, esto Y nunca, y por respeto, porque yo soy una gente que respeto aquí. Y no, y no maltrato a nadie, porque todos los, los candidatos son clientes de nosotros. Nos dejó esperando aquí. Mientras el señor Siquio estuvo aquí, de la mejor forma, eh, de la mejor forma aquí en el programa. Y habló y todo. Carilín estuvo aquí, Jason estuvo aquí, Richard estuvo aquí, Jeudi estuvo aquí. Personas que nosotros invitamos, que nos decían que sí. En la hora del momento nos dejaron esperando. Aquí en este programa. Y entendían que como ellos están ganados, eran así. Entonces, a veces, no, esa, esa actitud de creer de entenderse que todo se la saben, que to, no es así. A veces es bueno de, de cuando en vez de bajar al piso y ver la realidad de las cosas. Porque uy, hay personas que tienen este chi, la cabeza de que yo soy el que sé, de que no, so, no hay forma que nos quiten, no hay forma que lo otro. Señores, no se sabe. La historia ha dado, y usted puede leer la historia. El gobierno reformista que duró eh, 22 años, llegó un momento que tuvo que, que salir, en, y salió. El PRD duró 8 años en un momento determinado y salió, y, llegó, y volvió a Balaguer. Entonces, tenemos que entender que hay cosas que debemos mejorarlas. Hay, cosas que son, hay personas muy buenas en el PLD, pero tienen que mejorar algunas cosas y autoevaluarse. Y Son gente que me ven a mí en la calle y, me lo, y, y, lo, y lo hablamos y me, y me lo admiten. Pero si yo se lo digo en programa, se quían conmigo. Pero cuando usted me ve en la calle y estamos hablando sobre política, usted y yo, usted de una vez me dice, sí, no, yo, pues yo entiendo eso. Porque hay personas que entienden que hay errores. Entonces, esos errores son a veces lo que hacen que uno fracase. Y yo creo que para mí el motor principal fueron los jóvenes en estas elecciones. Yo creo que fueron los jóvenes, el verdadero protagonista de estas elecciones, que, di, que, que apoyaron a su candidato. Hubo una extensión lógica por lo de la coronavirus, era lógico. Una extensión muy grande, pero los jóvenes fueron los que decidieron, para mí, en estas elecciones. Y fueron los que ellos mismos protestaron. Y fueron los mismos que, que dijeron: Mira, yo quiero este candidato y este no. Neto Flow. Señores, el mandatario de este país, me siento en la un cuarto y no tengo ni uno. ¿Cómo así? Adiós, que me siento bien, feliz, contento. Ganamos. <risa>